Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, este es mi primer video y se llama Bájate de la nube Espero que les guste, si les gusta denle like y si no les gusta, eh, también denle like Siempre desde niño nos decían Bájate de la nube, dejas de estar soñando tanto muchachos, por favor Te vas a caer de la mata de tanto estar pensando en cosas estúpidas Pero, ¿por qué no podemos soñar? ¿Por qué no podemos hacer cosas grandes? Somos personas normales, así como Angelina Joliet y Brad Pitt Angelina, Jolit y Brad Pitt, personas normales. Sí, ellos son personas normales como nosotros. Simplemente un día se dispusieron a ser exitosos y a cumplir sus sueños y dijeron, voy a lograrlo, voy a hacerlo y lo hicieron. Levántate hoy y trabaja en prueba de tus sueños. Investiga, busca, analiza todo lo referente a cómo lograr que tus sueños se cumplan. Cómo poder montar una empresa o lo que sea. Por favor, hazlo con calma, no te apresures, ten paciencia, pero hazlo. Créeme, la única diferencia entre tú y una persona exitosa es que ellos se determinaron a hacer las cosas y lo hicieron. Tú eres capaz de hacer todo aquello que te propongas. Así que, si quieres hacer algo grande, piensa trabajar en pro de ello y hazlo ahora. Trabaja con lo que tienes en tus manos, con lo que tú ya tienes. No esperes que algo venga y te traiga un millón de dólares para poder lograr tus sueños. No, comienza con lo que tienes. Trabaja con lo que tienes en este momento. Si te gustaron mis videos, compártelos, dale like, compárteselo a aquellas personas que necesiten tener esta información, que pueda ayudarla a salir adelante. En el cuadro abajo están todas mis redes sociales, espero que las sigan. Si necesitas consejo o quieres un video relacionado con algo en específico, escribe en mi correo que está aquí abajo y con gusto te responderé. Estaré montando un video a la semana, suscríbete para que puedas estar al tanto y no olvides darle like y compartir. Y con esta me despido, hasta la próxima.